Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Betty Romerito enviándoos un super saludo. Espero que la estéis pasando realmente bien en compañía de la gente que os quiere y que queréis. Mirar, hoy os voy a dar un pequeño truco para que podáis hacer una página tipo agregador. Es una página falsa, es fake, pero funciona. A ver, es un agregador real, funciona perfectamente, pero no es una web de agregadores, es simplemente una página que nos va a servir como un agregador para un determinado tipo de ofertas. Para hacer la página necesitas un constructor que tenga posibilidad de agregar HTML. Hay varios. Puedes usar Elementor, Puedes usar System.io, Puedes usar ClickFunnels, Puedes usar InstaBuilder, Kibio, hay muchos. Casi todos los constructores te permiten agregar elementos HTML y con eso es suficiente para hacer una página tipo agregador para un grupo de ofertas. También vas a necesitar una red de CPA. Atento, esto es lo más importante. No todas las redes de CPA tienen un script que puedas poner en tu web como HTML y que genere automáticamente todas las ofertas en un solo sitio.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 a que le des clic al botón de like porque créeme que este vídeo te va a gustar y por último a que guardes este vídeo en tu lista de reproducción favorita si no tienes una lista de reproducción haz clic ahora mismo en el botón de más abajo y dale crear lista y ponle por ejemplo vídeos técnicos con betty romerito y te guardas ahí este vídeo para que lo tengas como referencia y vamos a ver muy rápido cómo hacer esto antes de avanzar te pido disculpas tengo la voz muy rota desde hace días y tardaré un poco más así que estos últimos vídeos los escucharás con una con una voz bastante rota bueno vamos a ver cómo es esto de hacer los agregadores lo primero vamos a necesitar un constructor yo tengo varios te voy a mostrar cómo hacerlo en varios de ellos en sistema yo en Elementor y en Instabuilder, y luego tú ya lo trasladas al que tú quieras este es el modelo que vamos a hacer de página Mira, si ves, es un modelito súper bonito. En el caso mío, esta está hecha en System.io y puedo ponerle aquí unos botoncitos, puedo ponerle un título así bonito. Y esto es el script de la CPA. Como ves, son todo créditos en México. Vienen todos. Aquí acaba el script. Y yo le pongo más elementos a mi página web. Esto también yo se lo puse y así de esta manera yo puedo captar además de la oferta el correo para enviar posteriores ofertas a la gente. Bueno, vamos a ver cómo hacemos esto. ¿Qué red estoy usando de ejemplo? Atento, esto es lo más importante. No todas las redes tienen este tipo de elementos para ayudar al afiliado. En este caso, este script es de DoAffiliate. Voy a ir a DoAffiliate. Esto es DoAffiliate. Darse de alta es muy sencillo, antes estaban especializados en financiero, préstamos específicamente Pero ahora han ampliado el mercado y puedes encontrar otro tipo de ofertas Darse de alta es facilísimo, tú le das en Publisher porque somos publishers Aquí ves que te puedes dar de alta, registras Publisher, rellenas tu formulario y eso es todo No te hacen entrevista, no te están molestando por teléfono, nada, todo muy bien Yo como ya estoy le voy a dar a Login este es el dashboard de DoAffiliate. Y en este caso, fíjate que vienen campañas. Y le voy a dar a buscar campañas. Y aquí vienen todas las campañas. Voy a buscar por país. Tú puedes buscar por lo que quieras: por país, por tipo, por vertical, lo que tú quieras. Yo voy a poner México. Y en México me van a aparecer varias ofertas. Son ofertas de préstamos, mayormente. Aunque tienen de otro tipo de ofertas también. Ya he decidido que voy a correr ofertas de préstamos para México. Una opción sería coger todo una por una e irlas poniendo en mi landing. Pero eso me cuesta mucho trabajo. ¿Qué voy a hacer a cambio? Me voy a ir aquí donde dice herramientas. Y en herramientas viene generador de WPG. Le voy a dar clic a generador de web page. Y aquí tenemos varias opciones. El, page, el web page generator. El javascript y el web. Page Code Archive. Esto es un historial. Bueno, en nuestro caso vamos a usar un JavaScript. Me voy a dar clic al JavaScript y me va a decir ponle un nombre. Yo ya lo voy a poner aquí: Agregador Préstamos México. Selecciona país y seleccionamos México. Aquí lo tenemos: México. Idioma: Español, Spain. Tipo de préstamo: Fíjate que viene corto, largo, línea y personalizado. Le voy a dar a personalizado para ponerlos todos administrar lista de campaña y aquí vienen todos los préstamos de México, tanto a corto como a largo plazo, ¿Ves? todos yo lo que voy a hacer es darle aquí a este botón y los llevo todos, y así los tengo todos directamente, y una vez que ya los tenga, yo puedo poner más cosas, por ejemplo mostrar más campos estos son los campos que yo tengo logo, clasificación, periodo préstamo, primero gratis, yo esto no lo, no lo quito, lo dejo tal cual para no perder tiempo Luego hay datos personales, si tú quieres agregar datos personales, esto es para traquear. Yo, por ejemplo, aquí le pongo, si la voy a hacer en Systeme, le pongo Systeme. Si la voy a hacer en InstaBuilder, pues le pongo InstaBuilder. En fin, ya lo que tú quieras. En mi caso no le voy a poner nada porque es para el ejercicio. Y también puede ver, puedes poner un, tu propio código, por ejemplo, el pixel de Facebook, el tag manager, lo que tú quieras. Y cuando ya esté, aquí también puedes poner otro código. Le das a dar a generar. Y en la parte de abajo, viene el widget y el script. Mira, ¿lo ves? Es el script que acabamos de ver hace rato. Entonces, yo lo voy a coger. Mira el script, completito. Lo copio. Lo voy a copiar. Y este script lo voy a poner en mi sitio. ¿Cómo? Vamos allá. Voy a empezar por System Mayo. System, ya sabes que es, tiene una parte gratuita y una parte de pago, con la gratuita es suficiente para que corras este embudo yo me voy a ir a mi cuenta, la que yo ya tengo, que es una cuenta de pago, es una cuenta de webinar que fue la más alta en su momento y ahí voy a hacer mis embudos estos son los embudos que tengo ahora mismo voy a hacer uno nuevo, create y le vamos a poner préstamos do afiliate y voy a ponerle sell aunque no es muy importante pero para rellenar el, el requisito Aquí lo tengo, ¿ves? Esto no me sirve, así que lo voy a eliminar. Confirmo que voy a eliminar. La thank you tampoco me va a servir, la voy a eliminar. Confirmo. Y voy a adicionar un paso. Le voy a poner aquí landing, sin más. Lo afiliate. Y voy a poner que sea de venta. Un sales page. Save. Es simplemente para elegir la plantilla. No es importante, la plantilla no es importante. De hecho, puedes empezar desde cero. Pero como yo quiero que tenga un encabezado y un pie, pues por eso he elegido este tipo de, de plantilla. Me voy a ir a, a una. Eh, esta, por ejemplo, vamos a dar el previo. Mira, tiene esto, tiene esto y tiene el botón. Eso es todo lo que quiero. Así que le voy a dar a esta, le voy a dar a seleccionar. Y aquí le voy a dar al botón de editar, edit page. Y en editar no voy a tocar apenas nada. ¿Ves que aquí viene get start? Clic. Y aquí yo puedo ponerle un pop-up como esta. Si yo le doy aquí a empezar aquí, clic, me sale un pop-up. En este caso no la voy a hacer al completo, simplemente te voy a decir cómo puedes poner el script. Vale, entonces lo primero, esto lo voy a dejar, pero voy a quitar el vídeo. Y luego, todo lo que no quiera, lo voy a eliminar. Este por ejemplo, fuera, acuérdate que el botoncito verde, es, te selecciona todo una, una sección y lo eliminamos todo todo esto lo voy a dejar para poder terminarla después esto lo quito en fin yo me voy a dejar solo lo que yo quiera todo lo que no quiera lo elimino. y aquí voy a poner el script aquí mismo en esta parte azul esto lo voy a quitar esto lo voy a quitar y aquí voy a poner un elemento ves que dice row voy a mantener ese row voy a abrir nuevamente mis en settings me voy hacia atrás y le voy a poner un elemento ¿Qué elemento un html lo voy a buscar por aquí abajo ves aquí dice raw html y lo voy a poner aquí ahí y lo voy a editar ahí donde dice donde está la espita, le doy clic a la espita y luego en la parte de aquí de la izquierda dice editar código, le doy edit code y aquí me voy a pegar el script que previamente copié de DoAffiliate y le voy a dar a guardar ya está, le voy a dar a ver bueno, primero voy a guardar cambios. Le voy a dar aquí. Míralo, ya está ahí. Aquí tengo ya los préstamos. ¿Ves? En este fondo azul. Ahí están todos. ¿Qué ventajas tiene esto en el caso de Do Affiliate? Que se actualiza solo. Que si un préstamo ya no está activo lo quita. En fin, puedes hacer cosas más interesantes. Si ves que queda aquí un poco feito, Bueno, quítale el fondo azul. Como se lo voy a quitar yo ahora. ¿Ves? El fondo azul esta sección, le doy clic a la espita y donde dice background se lo quito todo, ya está, le voy a guardar cambios, luego viene un fondo, se lo quitamos también, fuera, ahí está, guardamos cambios, voy a verlo de nuevo, mira, ya está, se ve mejor, listo, eso es todo, luego tú aquí le pones ya cositas más, todas las cositas que tú quieras, como esos pop-ups y en fin, pero aquí yo únicamente quería mostrarte cómo puedes poner el script hasta hacer que quede así, como esta, que es súper bonita. Esta parte se la puse yo adicionalmente, esta también se la puse adicional y eso es todo. Muy fácil. Y está preparada para enviarle tráfico. Se acabó. Listo. Así de fácil es hacerlo con System.io. Bueno, me voy a ir a otro constructor para que veas que es exactamente lo mismo. Esto lo voy a cerrar, lo voy a cerrar y me voy a... A WordPress. En WordPress voy a usar InstaBuilder. Este es InstaBuilder, la versión 2.3.6, me parece que es la que tengo. Y lo que voy a hacer es una nueva página. Entonces voy a darle aquí a nueva página. Voy a elegir una aleatoria. Estas son las templates. No se alcanzan a ver porque no tengo tanta memoria. Pero mira, ahí está el template. Voy a usar esta misma. Y le vamos a dar a choose. Elegimos. Aquí la tengo. Y lo que no quiera lo voy a quitar. Voy a quitar este box. Bueno, en no, este lo dejo y luego le pongo aquí algo interesante. Eh, aquí también le voy a poner algo interesante después. No sé, es esta página. Esto lo quito. El vídeo no me sirve. Lo quito, aquí es este box. A la, a la papelerita. Y ya está. Y aquí voy a hacer lo mismo. Voy a adicionar. Aquí donde dice más. ¿Ves que aparece un más por ahí abajo? Este más. Adicionar un nuevo elemento. Le doy más. Y voy a poner el html. Aquí voy a buscar un html. Por lo regular están así con este símbolo. Le doy clic. Y dice edita el elemento. Antes de avanzar le voy a dar aquí. A ver si podemos la página verla. Para que veamos el antes y el después. Mira está así. Lo voy para acá. Voy a editar el elemento del texto. Del código. ¿Ves? Y aquí dice html, html. Me voy hacia abajo. Lo abro. Y aquí copio el código que me ha dado la red. Eso es todo. Ya está. Le voy a dar a guardar aquí. ¿Ves? Guardar. Me está guardando y voy a verlo otra vez. Ahí está. Míralo. No cierres esta página, bla, bla, bla, bla, bla. Como ves, es increíblemente fácil hacer este tipo de páginas siempre y cuando cuentes con un script en tu red de CPA. Si no la tienes, puedes preguntarles si ellos pueden crear este tipo de scripts en el cual ya aparecen todas las ofertas. Y simplemente copias el código, el código script, aquí. En este caso, ¿ves qué fácil es meterlo? Y con, con Elementor es lo mismo, es exactamente igual. Me voy a salir de aquí. Perdón, no es Elementor, es Gutenberg. Cierro aquí, ad adicionar el título. Elegir un bloque. Adiciono un bloque. ¿Qué bloque? Pues también busco un código. Y vamos a poner HTM. ¿Ves? Y pone custom html. Le doy clic, aquí está eh, Le voy a dar a los tres botoncitos Opciones, y aquí voy a escribir El código, lo voy a pegar tal cual Ya está, le doy a previo Míralo, ya está, eso es todo Como ves es increíblemente sencillo Hacerlos, luego tú, claro que Tienes que acabar de diseñar esta página bonita Le pones aquí el título eh, Préstamos Personalizados Online Todo México Por ejemplo y en la parte de abajo, yo qué sé, le pones más cosas. Lo bueno es, insisto, que ya está todo aquí metido. Tú no tienes que preocuparte por nada. Por nada. Si se actualiza, se actualiza solo. Si quitan ofertas, se quita sola. Porque está tirando directamente de la red de CPA. Entonces, como está tirando de la red de CPA, pues, oye, eh, nosotros ya no tenemos que preocuparnos por nada. Bueno, marketer, lo voy a dejar hasta aquí. Espero que te haya gustado este vídeo. Que hayas visto... Lo fácil que es hacer este tipo de páginas. Me voy a salir voy a poner la mía. ¿Ves? Esta es la mía ya terminada. Es completamente... Está completamente limpia. Aquí no te olvides poner los disclaimers siempre. Es decir, que, que no tiene nada que ver con Facebook ni esas cosas. Bueno, Marketer. Lo dejo hasta aquí. Espero que te haya gustado. Que te sea útil en tus futuros proyectos. Que si tu red... ...tiene este tipo de ayudas, las tomes en cuenta... ...porque te pueden ayudar a hacer páginas tipo agregadores... ...para que la gente pueda escoger... Bueno, marketer, te agradezco muchísimo el tiempo que tomaste... ...para ver este vídeo, te invito a que lo pongas en práctica... ...aquí abajo te voy a dejar el enlace de tu affiliate... ...por si tú quieres, te voy a dejar el enlace también... ...a yo por si te, te interesa hacerlo ahí... ...y si tienes ya tu WordPress instalado, tienes Instabilia... ...tienes cualquier constructor, si tienes elementos HTML...